Eh, quería aprovechar que has hecho la pregunta de eh, sobre si se considera a Jorge eh, más youtuber o más culturista profesional. Y a mí en este caso eh, sí me gustaría hacer una pregunta muy concreta en este sentido. vale, Porque además yo, eh, bueno, yo, yo he hablado con Jorge, ha habido a, aspectos en su carrera que he sido crítico, en otros que le, que le he valorado bien y tal. Y creo que hay una cosa que, que estaría bien, porque a veces os pasa que normalmente cuando se habla de alguien que está muy en redes, como es tu caso, eh, muchas veces son los seguidores los que serán más por atacados que el propio que el propio afectado, entre comillas, ¿no? Y en tu caso será, yo, por ejemplo, en su día dije que para mí, yo consideraba eh, haberte ido a Andorra un error bajo mi punto de vista, porque para tu carrera como culturista era, eh, evidentemente, yo entiendo que te iba a venir mejor estar entrenando en un ambiente culturista como estabas en Valencia, ¿vale? A ir de Andorra, en que, bueno, pues está limitado tanto en equipamiento como en compañeros de entrenos. Y yo en su momento dije eh, que habías apostado por ser youtuber. Hay quien lo ve esto como algo peyorativo. Pero bajo mi punto de vista es, si hubiera, si dices, apostado por sus estudios o por ser ingeniero, por una estabilidad económica, el problema es la palabra youtuber. Pero claro. tú no crees, Jorge, que de haber permanecido este año... Eh, en, un, en un ambiente más culturista, donde se respirara más ambiente de competición, ¿hubieras tenido mayor progreso? Si te digo la verdad, eh, no lo creo para nada. Te explico, eh, te explico. Totalmente de acuerdo con tema equipamiento. De, a ver, Valencia es la zona por excelencia de, de culturismo. ¿no? Había ahí, en cualquier gimnasio hay un pro entrenando y dice, Hostia, ¿esa bestia quién es? eso Totalmente de acuerdo en el que es una locura y Andorra, por desgracia, pues eh, sinceramente no lo, tengo, no lo tengo. Me he que buscar las castañas para poder montar un gimnasio. Es más, en el, en el que estoy ahora, yo mismo voy a poner pesas de 50, de 60 y de 70 al uso público para poder entrenar yo. Entonces sí que es cierto pues, que en ese aspecto ha sido más complicado. Pero, bueno, vosotros lo sabréis mmm, y es, bueno, ya sabéis que yo aquí he venido a ser súper claro, ¿vale? Eh, lo que me haga Andorra va a ser, o espero, y ya lo está haciendo, va a ser una estabilidad económica y va a ser una tranquilidad económica de cara al futuro. Como bien sabéis, el culturismo es un deporte jodidamente caro. O sea, es un deporte en el que si no tienes dinero, es completamente imposible que vayas a viajar, porque las marcas, hoy en día, antes sí, en la época de pues, Raúl lo sabrá, ¿no? Que sí que le patrocinaban y, hoy este viaje lo pagamos X persona. Ahora no. Ahora las marcas, pues, no te dan nada para viajar y demás. Entonces, yo considero que eh, me ha venido muy bien por el tema del de aspecto económico súper importante. Entonces, si yo tengo ese aspecto con tan tranquilidad y sabiendo yo al 100% que eso no va a ser un problema me puedo dedicar al 100% en lo que yo hago, en el culturismo, sin tener que pensar en, hostia, no voy a llegar a esta preparación, o hostia, este viaje no me lo puedo costear Entonces, para mí no, no ha sido ningún, ningún paso en falso, ningún paso atrás, sino al revés. Ha sido apostar por mi futuro como culturista. ¿Por qué? Porque van de la mano, van de la mano. Entonces, si lo miramos como el aspecto de menos equipamiento, menos, pues menos compañero de entrenamiento, me parece que me has comentado, Sergio. Pues bueno, puede ser que sí, puede ser que sí, pero yo literalmente para mi futuro lo veo 20.000 veces mejor que estar en... Uh, Tenemos seguridad económica al fin y al cabo. No sé si sí, pero entonces en este caso, en cierta manera eh, has, es, has, estás apostando más a un largo plazo y yo lo que te pregunto ahora sobre el cambio de cara a esta temporada, cuando ha salido. Entiendo que lo que tú me dices, visto a, a un largo plazo, yo sí lo veo bastante lógico. Evidentemente esta carrera necesita y más una carrera profesional, necesita una estabilidad de economía y eso es fundamental. Que es más importante que cualquier cosa. Pero en el futuro inmediato, que, o sea, ahora ya en el presente sí, sí. inmediato, ¿no crees que te hubiera ayudado más? No, bueno, es que el siempre sí. iba a estar ahí y tú has debutado súper rápido. Es que si yo apostase por mi presente inmediato, no habría debutado tan rápido. Uh -huh. No sé si me explico. Sí. Entonces, yo lo que quería, eh, y esto, bueno, supongo que iba a ser otra pregunta, porque es, es una de las, las cosas que más controles ha creado, es el debut, ¿no? Eh, yo lo, a mí yo, mira, yo bueno, me he comido todos los programas porque me gusta mucho este tipo de contenido y demás, este formato. Y tú lo decías también. Tú eres competidor, no eres culturista. A te gusta competir. Y tú decías, yo quiero competir, yo disfruto en la tarima. Yo disfruto en la tarima. Y cuantas más veces pueda competir, mejor. Entonces, si yo mirase al presente inmediato, a lo mejor me hubiese tirado dos años eh, en volumen. Pero es que yo eso no lo disfruto. Yo necesito un objetivo en vista para trabajar por ello. Yo siempre lo he dicho, es como el estudio. Yo no podría jamás eh, estudiar una oposición. No tienes el examen en cuatro años. Hostia. Es imposible que me plantee ponerme delante de un libro si tengo el examen en cuatro años. Pues esto es igual. Yo necesito motivación, necesito eh, estar vivo, despertarme y decir, quiero, quiero entrenar porque tengo este objetivo. Entonces, si yo hubiese mirado por mi presente inmediato, sinceramente no hubiese hecho el debut, ¿sabes? Entonces, pues, yo tengo 25 años, yo no tengo ninguna prisa, pero vamos, ninguna prisa, yo lo que quiero es disfrutar. ¿De qué? De este deporte. Y para eso, la mejor opción es eh, haberme venido aquí tener una tranquilidad para, ojalá, ojalá, obviamente seguir, eh, hay que seguir trabajando y hay que seguir generando, pero ojalá tener una tranquilidad para el resto de mi vida y yo poder eh, dedicarme a lo que realmente me gusta, que ya lo estoy haciendo, eh, por cierto. Sí, de hecho, de hecho, fíjate, yo creo, bueno, aquí ya nosotros hemos pasado tu época de 25 años y ya vamos tirando todos a pureta y ahora quiero que Raúl de su opinión, ¿vale?, para que él que ha sido profesional y tal. Yo te digo como lo veo, yo a mí siempre que me preguntan por lo que has hecho, siempre he dicho que creo que lo estás haciendo muy bien y con mucha cabeza, muy sencillo, porque este deporte te quita de dinero. España, por desgracia, si eres autónomo o como lo queramos llamar, dinero te lo quita, te tienes que ir fuera, como tú has hecho. Entonces, eh, claro, no es lo mismo... Eh, trabajar medio año para el Gobierno y medio año para ti que trabajar 10 meses para ti y dos para el Gobierno. Entonces, sin esa base económica, es que el culturismo no es nada, porque es caro. Entonces, yo eh, le quería preguntar a Raúl si él opina como yo, el que ha sido profesional, que es mejor lo que está haciendo primero una base económica. Y, joder, tiene 25 años y está sin hacer. Si es que hasta los 30, su cuerpo va a estar evolucionando de manera Pero, rápida. y eh, bien. Antes, antes de, de, de que responda Raúl, perdóname, Raúl, eh, Pero, mirar primero para la base económica, me refiero, yo me estoy dejando los cojones por el culturismo. O sea, la base económica la estoy creando, pero no estoy dejando ni un ápice por hacer eh, también lo otro. Simplemente que he decidido hacer algunas opciones que en un futuro va a ser mucho mejor para mí. Pero a lo que me refiero es que no estoy dejando de hacer eh, culturismo por haberme venido aquí, yo sigo al 100%. No sé si me, si me he explicado muy sí, bien. Sí, sí. sí, sí partimos, ya, partimos de esa idea, ¿vale? De que el, el, a lo mejor el margen de mejora es solo un 10%, por ponerte un ejemplo, que es que tampoco puede ser más. Pero me refiero a la idea de primero asiento mi vida y luego soy culturista ya 100% eh, con todas las letras, y ahora voy haciendo lo que puedo, yo creo que es la mejor decisión. ¿sabes no, lo que Que yo pienso que. Se ha hecho… Ojo, eh, Sinceramente no, no estoy nada disgusto con mi movimiento Andorra. Es más, creía que iba a generar muchísima más controversia de la que generó. O sea, generó. Creía que iba a acarrear muchísimas maladurías, muchísima más pues, hate, que se llama. Y, sinceramente, estoy muy contento por ese aspecto, porque no, no hubo prácticamente nada. Pues, un, un mensaje dos, que yo siempre va a ver Pero hay, hubo como… En este aspecto siempre, cuando se habla un poquito del aspecto de, de, de lo económico y demás, hay como dos paras de medir, ¿no? Porque siempre hablamos de tener cabeza, de hacer las cosas bien, de disfrutarlo, de ir con calma de poquito a poco y en este aspecto, que es lo que estoy haciendo realmente, sin volverme loco, sin decir, no, no, voy a ganar, voy a pesar en volumen 180 kilos para después rajarlos, ir poquito a poco, disfrutando del camino, eh, viéndote bien… Eh, disf oh, al final de entrenamientos. O sea, yo no quiero digamos, levantarme y ya estar cansado. Yo no quiero subir a las escaleras y pasar 100 de baquilos y decir, hostia, es que no puedo ni con mi corazón, porque es que estoy sufriendo. Entonces, yo creo que hay como una especie de doble para de medir en el aspecto de ir. Siempre se dice de ir con cabeza, ir con tranquilidad, haciendo cosas bien y despacio. Y en esto, que yo opino que se está haciendo así, de esa manera... Eh, es como, hostia, que lo está haciendo muy mal, no estás, está, no están apostando por tu futuro. Y yo lo veo completamente distinto. Yo lo veo completamente distinto. Sí, sí yo lo veo igual que tú. Raúl, tú que has sido pro y sabes lo caro no, que es? Vamos a ver, mira, yo estoy oyendo a Jorge desde, desde, desde que ha empezado y, y estoy imaginándome y sintiéndome un poco reflejado en muchos aspectos de lo que ha comentado cuando yo me inicié como neoprofesional, que también tenía veintipocos años. Bueno, Sergio lo sabrá mejor que yo, que se acordará de, de todo. Veintiséis. 26 años, efectivamente. Sí, sí, sí. Eh, y lo que estáis hablando, el tema de, de haberse ido a Andorra, tal, mira, yo sí lo sé de primera mano y no lo veo tan complejo. Ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, es lo que tenía que hacer, porque es sumamente caro ya no competir como profesional, sino poder disfrutar del escenario como él quiere. Otra cosa en la que me veo reflejado, eh, y es lo que muchos no hacen, cogió el carnet y compitió. O sea, ¿compitió? Porque si no es que te, te, te duermes, te aburres, te marchitas. Yo, Sergio, tú lo sabes, cogí el carner 2008, el 2009 estaba, estaba en Tampa, Florida, que por cierto me recogiste tú de camino en, en Atosha. Eh, es que lo veo, veo a un atleta ganador, con ese pensamiento ganador. ¿vale? Eh, yo eh, sé que soy de los pocos que han tenido suerte hace 10 años de que ya tenía mi, mi sueldo en la cárcel de menores y aparte dos mil euros en metálico y aparte en B, que no lo declaraba, pues eso me de puta madre. Pues claro, pero es que, claro, a, más mis seminarios y demás. Entonces, yo me financié prácticamente mi carrera deportiva. A mí no me costó nada. Yo me pegaba tres meses allí dando vueltas sin ningún problema. Pero lo que ha hecho es, yo hubiese tenido la oportunidad de, de meterme en un agujero donde me proporcionase eh, económicamente para poder vivir el sueño de pro, o sea, no, no, no, no, simplemente ser pro. Si verdaderamente quiere disfrutar del escenario, hace falta mucha pasta. Estamos hablando 3000 pavos por semana. Pierden el cariño a 3000 dólares por semana. ¿Vale? Y es que no lo veo tan complejo si está bien, si está mal o si cree o deja de querer. Ha hecho lo correcto desde mi punto de vista, habiendo pasado ya, ya por eso. Sí, además que yo voy a, voy a aportar un matiz, Jorge, que este te va a gustar. No ¿Sí? es lo mismo llegar a un puerto irte a tu casa en un taxi que en un M, a ver, Hay claro, cosas no. que hay que tener una edad para disfrutarlas y luego ya estar, entonces, ¿qué cojones? Es justo lo que dice lo que dice Raúl, hay mucha diferencia en competir y ya está y disfrutar la competición, que es muy, claro. muy distinto, es muy distinto, porque, joder, qué os voy a contar a vosotros, si me sacáis en esto claro, la vida, tú. tío, la competición es muy jodida, la competición es muy puta, para encima estar tú pensando y estar más puteado por una variable que la puede solucionar.